Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! año y felicidad. una excelente navidad en compañía de sus seres queridos nosotros aquí en Japón la hemos pasado muy tranquilos ayer solamente salimos a comer fuimos a un buffet de comida italiana donde había pasta, había pizza había una barra de ensaladas y una barra de postres que todos eran de fresas y tuvimos un día muy bonito los dos en pareja tranquilo, después nos regresamos a la casa vimos películas en Netflix y nuestro día acabó y el día de hoy lo empezamos platicando con mi familia que están en México, hicimos una videollamada con ellos y les mandamos algunos regalos de Navidad, entonces lo estuvieron abriendo ahí en vivo en el video y ahorita el plan del día es ir a comer nuggets, vamos a ir a comprar nuggets en McDonald's porque ya saben que aquí en Japón se come pollo frito. Y después vamos a armar una casita de galletas que compré especialmente para el día de hoy y estoy muy emocionada. Bueno, chicos, y hemos venido al McDonald's porque ahorita tienen una promoción y los nuggets tienen descuento. Los nuggets valen... 7 dólares y te dan 30 piezas. Entonces vamos a comer eso. Esta es nuestra comida de Navidad. Eso es 30 que No, no. El No. 음. 아이고 아마 괜찮아, 나가 포도포라 우리 첫 먹방 아니야? 네, <웃음> 네, 네. 먹방. 네, 네, 네. <웃음> Chicos, y les enseño todo lo que compramos Compramos papitas, porque ya saben que en la pachanga no pueden faltar las papitas Compramos unos que son disque picosas Encontramos champagne. O sea, champaña, ¿tienen champaña en la tiendita? No, no creo que sea real, vamos a ver qué tal saben También compramos nuestro pastelito de Navidad Vean lo que bonito, es un tronquito de Navidad Dice Merry Christmas Se ve bien sabroso Compramos nuestros Nuggets y les quiero enseñar que esta es la casita que vamos a estar armando el día de hoy y esto es lo que más me emociona del día chicos, les quiero enseñar lo que hay dentro ¡ahhh! ¡machiquita! Wow. ¡muchas! ¿qué es lo que usaste? 3 barbequeas, 2 mascaras y 1 cebolla ¡oh! camcha, sozaku, y... ¡many nuggets! ¡sí! Oh, ¡30g! Sí. <laughs> ¡wow! ¡ok! 고 따로 먹으면 1년 못 먹을 거 yes, 근데 우리 별로 막던 알산 먹으니까 괜찮아. 맞아. 후이는 이너트는 안 먹었다. 음. 우와. 와, 와. 와. 와. 와우. 대박. <마치겠다>. 맛있겠다. 맛있겠다. <웃음> 하야토 이거 프로페셔널 먹방 선수 같아서. 그러네. 기가 나. 기가 나 it. Oh, it smells good. Hello, Feliz Navidad. Feliz good Feliz It's not good It's good Oh, I'm very excited. Okay, oto do I want? I would try the yeah, cheese. Yeah. Okay, cheese. Mm -hmm. going to chit. I'm going barbecue. Mmm! Mmm! 크리스마스 문화에 대한 이야기인데 엄청 맵기 일본 크리스마스 문화가 다르잖아. 음흠. 그게 제일 큰 차이점은 누구랑 보내는지 음. 그거 아닌가 싶은데 탄현 오독생. 우리나라엔 보통 가족이랑 같이 보내. 근데 일본은 겉볼이랑 같이 보내. <웃음> <음흠>. 우리도 완전 <웃음> 패밀리 타임. 진짜 잘 치려고 근데 여기에 그냥 발렌타인 스타일 같다. 음, 커플이랑 데이트하는 그런 날, 진짜 그런 것 같아. 나도 그냥 상이야랑 얘기하면서 제일 신기했던 게 음. 크리스마스 때 보통 그 대학교 때문에 다른 시티에 있는 사람들은 그 가족이사는 집에 그냥 돌아오는 거. 음. 그게 보통이라고 하는데 근데 거기에 여자친구 아니면 남자친구였겠지 근데 어떻게 음. 뭔가 <웃음> 남자친구 여자친구를 버리고 음. 그냥 한 느낌이거든 우리나라에 어? 남자친구 여자친구 뭐 보통 같이 안 보내 진짜 결혼하면 그러면 같이 보내 그리고 보통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 일본에서 크리스마스에 보통 사는 돌치킨 먹어, 프라이치킨 그리고 이번 잘 일본 편의점에서 브라이치킨 다소 있어. 너무 튀기 패거리가 너무 맛있어. 시시시시. <웃음> 그리고 너무 싸고. <웃음> 아, 맞아. 편의점에서도 치킨 말고 케이크 같이 음. 엄청 큰 케이크 같이 그냥 팔잖아. 예약 필요 없이. 예. <웃음> 그리고 맛있어. 다 맛있어. <웃음> 일본 문화가 바로 나오는 것 거야. 편의점에서. 볼수 있는 것 같아요 그럼 여러분은 어디 쪽 문화를 더 좋아해요? 일본 쪽? 라틴 쪽? 라틴 쪽! 아니면 남자친구 아니면 여자친구 아니면 와이프 wife, husband, 나 보내줄까요? 정식으로 보내줄까요? 근데 나는 이 모양 안 좋아. 응? <뭘> 왜? 이 모양 좋아 왜나이이 <웃음> 이 모양 좋아 눈물 같다 아니 뭔지 몰라 뭔가 그냥 소스 찍을 때 그냥 딴 맞아 여기에 오케이 okay. 그래서 그 다섯 개 중에 어떤 모양이 있는지 항상 먼저 확인을 하는 거야 나는 나는 그런 사람이야 he's an interesting person See. 근데 이런 통그란 거 먹을 때 뭔가 느낌 안 좋아 okay. 몰라 나는 Chicos, a mí ya me dio el mal del puerco. Podría irme a dormir cómodamente a la camita, pero acá, a Hayato el Reno, él todavía puede comer. Machizado. Santa Claus no va ¡Santa de... Y ahora sigue la mejor parte del día que estaba esperando desde que compré esta casita. No, 진짜, aquí Quiere jabuiso. mucho Orioso punto. un Y Y les enseño qué tanto hay en esta caja Miren ya venía así todo el kit Trae hasta un Santa Clausito de mentiras de dulce Y tiene este polvo que es yo creo que con lo que vamos a hacer La nieve de mentiras Y tiene las galletitas que ya tienen la forma de la casita Y estoy muy emocionada Voy a dejar que Hayato del Reno prepare todo Y yo nada más después voy a decorar el reino es Mi único. Era hayato el reno que tenía la nariz No me acuerdo de la letra. La la la la la la la la la la ¿Qué la ¿Qué la la la la ¡Wow, chicos! ¡Ya quedó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sen cream! ¡Catalo! ¡Yeeeeh! ¡Chares hoja, ya Es que es que nevó mucho y aquí en la puerta, pues también hacía mucho frío. Es que está en el polo norte, <risa> Ay, chicos. Miren mi casita, que bonita con todo y Santa Claus. <risa> Ani <todan> hago no, no te calles, casita. Tudan Tudan Tengo un 6. ¡Bravo! Por esfuerzo. ¡Bravo! ¿Qué calificación le dan a mi casita? Es una casita muy colorida. no, no, no. ¿Santa Claus No. Oh. I want to eat the chimney. ¡Bye, Santa! Oh, it's good. Mmm, ¿Eh? marica. ¿Cómo tan Mmm. No, mucho misos. ¿No me Hey, okay, It's the North Pole! In the North Pole, there's a lot of snow.